Pues banda, el día de hoy les vengo a traer el vídeo cómo quitar el hack al COD Mobile Prefire PUG eh, Bueno, en la mayoría de los juegos. Pero les vengo a decir que todo lo que tengan que hacer en el video está bajo su propio riesgo. Eh, yo no respondo por nada, por celulares, por cuentas, nada. Si ustedes los hacen, está bajo su propio riesgo. De momento a mí no me han baneado ni en el Free Fire ni en el code pues de momento aseguro he visto que las aplicaciones no banean pues por eso les digo que está bajo su propio riesgo perdón pero de momento no ha pasado nada del otro mundo así como que me baneen un mensaje o algo así pero el método si sí les va a quitar el lag no al 100% pero si sí les va a ayudar al menos para jugar un ratico más y pues ser un poquito más pro porque siente como, no sé si ustedes han sentido que cada vez que jueguen como en un celular como con menos lag pues se sienten poderosos y pues pegan más, bajan más kills y pues hacen un resto de cosas eh, como les venía diciendo <coughs> la razón por la que no he hecho el video todavía, lo había hecho perdón era porque me habían mandado copyright. También. El método que ya había hecho. Dejó de funcionar. Eso es totalmente Este método es totalmente nuevo. Pero pero funciona. Como dije no me han baneado. Y pues. Yo ya les había dicho de que eso está bajo su propio riesgo. Eh, no respondo por nada. Y pues bueno. Disfruten del video. Espero que les funcione banda. Y pues también venía a decirles que. Pues una disculpa por ser tan retrasado en el tema del video de cómo quitar el lag. Me, me atrasé más de dos temporadas. Y pues pido una gran disculpa pues. Eh, no les cumplí. Pero es que el método, como ustedes ya sabían, se había dañado. Ustedes estaban buscando otro, por eso me moré también. Pero bueno, ya dejando de las excusas. Eh espero que lleguemos a los 100 likes eh, suscríbanse, compartan el video y pues eh, vayan compartiéndolo por ejemplo, en grupos de Free Fire, Code, PUBG, pero... gracias bueno el primer paso será descargar AF Launcher pues esto hace que... El celular sea un poquito más rápido En la pantalla de inicio pues eh, Vamos a notar <ríe> mejoras eh, Pues vamos a la aplicación Le damos en AF Launcher como pudieron ver Y pues así será el inicio del dispositivo ahora Habrá que acostumbrarse Pues descargan todas las aplicaciones Exactamente todas las que dejé en el link O en los comentarios pero al momento que la descargan. Hacen todos los pasos del dispositivo. Digo del video. Que estoy perdido, perdido, pero perdidísimo. Vamos a ir a cada aplicación. Le vamos a dar en datos móviles. Y lo desactivamos. En aplicaciones como que les salgan así. Solo ignoren. Y pasen a la siguiente. También en las aplicaciones del sistema, por favor. Pues este método va a mejorar. El quitar, pues sí. El quitar. Los datos, los datos móviles de las aplicaciones, pues va a liberar harta memoria RAM. Eh, perdón, es que estaba jodiendo con un papel. <risa> bueno, vamos a irnos al archivito Swiper que descargamos. Y pues nos vamos y le damos extraer aquí. Y pues mientras tanto, les voy a decir: eso se acuerdan, la aplicación eswap pues ese es el archivo. Pero no hay que hacerle cada nada, sino simplemente ya una vez lo hagan, ya no hay que hacerle cada un minuto, sino ya queda normal. Si no tan como que pérdida FPS o pérdida de rendimiento en tirones, así como a cada rato, pues metas en otra vez acá el archivo y vuelvan a extraer. Bueno, una vez extraído, va a hacer una optimización al dispositivo pues demasiado buena, la verdad. Esa optimización les va a ayudar como para las notificaciones y pues les va a dar sensibilidad, eh, mejora de rendimiento en los videojuegos. Y pues me funcionó harto. Ahora pasamos a la siguiente aplicación que ustedes ya la deben conocer, System Repair. Y pues hacemos el proceso. Eso va a reparar el sistema Android. Prácticamente como que, si usted nota el celular como que más lento al momento de meterse a la aplicación y hacer este proceso va a ser que el dispositivo no se laguee tanto tanto en el inicio como en el videojuego y pues eso es lo que tengo que explicar sobre esta aplicación una vez ya se haya terminado este proceso pues pasamos a la siguiente aplicación banda pues en la siguiente pues es el teclado del teléfono vamos a ingresar al siguiente código y pues van a ser eh, pues voy a quitar la voz del video, porque hay demasiado ruido de los perros, de aquí, los vecinos, y eso pues el video quedaría mal. Pero ahí yo les voy a hacer las explicaciones con emojis y eso. Pues bueno, eh, los dejo.